imagen casi complementaria. Un hombre y una mujer escriben al mismo tiempo pronunciando su construcción en voz alta, generando así la sensación de un diálogo. El objetivo es poner en evidencia el camino de la búsqueda, ese espíritu inocente y soñador que siempre se piensa tan impersonal y propio, volverlo sustancial complementario No está en la idea jugar al complemento como la suma de los presupuestos Sino como la diversidad que en este caso se focaliza en solo dos cuerpos Que a su vez se concentran en tantos otros Sus diferencias diversas como erupciones que se manifiestan en el aire Diamante. Fuimos la soledad con otros nombres. Burbuja. La historia se fue a destiempo. Y ahora, la intensidad. Lenta. Y nosotros, la libertad y las palabras puras. Y... ¿Puedo decirte nena? En lo absoluto. ¿Continuar? No. Nunca empezamos. La historia se fue a destiempo. ¿Y ahora? Ser parte y sentirse sol. Pasado. No. Descubrir las sombras de humo que se desvanecen. La ilusión. Un efecto. Efectos causantes. Casi defectos. Enfermos los gritos hermosos del miedo. Que nunca fue miedo. El árbol solo mostró su sombra Jamás se vio su tronco Y su propio cuerpo Voz en off O placa blanca con letras En negro y recitado en off Voz en off O placa blanca En letras en negro Y recitado en off Y nos vimos y nos vemos y somos y seremos espías proyectados en el espejo.